Viendo las 5 y 7 de la tarde, vamos a darle paso a un anuncio que venimos anunciando. Valga, anunciando. valga la redundancia desde logramos, hace unos días. Logramos lograr, lograr ese logro. <risa> vamos a pasar a darle la bienvenida a una nueva columnista del amplificador. Quédense prendí de este aire comunitario. Contemplen niños, la majestuosidad del Glaciar Springfield Eleven sus cuellos al cielo y contemplen su helada gloria Los lunes, activate Porque digamos, se supone que eso, digamos, la emisión de dióxido de carbono genera calor Y entonces se derriten los polos y nos van inundando ¿Qué pasó con el Glaciar? ¿Está jovencita la posición del gobierno federal sobre el calentamiento global es que no existe glaciar. está ahí no hay planeta B una columna de ambiente desde el sur austral con Noel Miranda ¡Dale! ¡Dale! Nunca chance. otra is no plan B There is no hay plan B ¡Activate! ¡Bienvenida Noel Miranda a El Amplificador! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿cómo andan, amigues? ¿Bien? ¿Bien? Bien, todo bien por aquí. ¿Vos cómo andás por allá desde el sur austral? Chocha, estoy muy contenta, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes este momento, de volver a la radio. Hace varios meses que estoy fuera del aire, así que eh, muy agradecida por este espacio, esta oportunidad. Para dirigirme también a la comunidad de La Plata, que es un lugar que amo profundamente, sí. una ciudad en la que viví muchos años. Y pasaron muchísimas cosas ahí, un gran trayecto de mi vida Así que siempre agradecida y encantada de poder volver a, a, a la radio Y mucho más a, a Radio Estación, por supuesto Noel Miranda es quien está en el aire de la 91.7 Para quienes no te conocen, Noel, contanos un poquito Decís que viviste en La Plata, cuántos tiempos estuviste Presentate a la gente bueno, no, viví como, sí, unos 12 años más o menos, estuve viviendo en La Plata, hice mi carrera allá, donde nos conocimos con Belén, eh, nos conocimos allá en los inicios de la carrera de sí. Comunicación Social, hace muchos años, no vamos a decir ¿Cuánto? cuándo, un montón. Eh, <risa> e Hicimos el curso de ingreso y nos conocimos, y bueno, fuimos de esas amistades que quedan eh, después, ...para después de la universidad, el post-título eh, y continúan ahí, así que Belu ha venido a, a, al sur... A, sí. ...a conocer San Julián, el lugar donde nací, donde ahora estoy viviendo... ...ahora, puntualmente en este momento estoy en Puerto Santa Cruz, que es una localidad vecina... ...a Puerto San Julián, también costera, acá en este lugar se encuentra el río Santa Cruz con el mar es un lugar maravilloso, muy cerquita de Comandante Luis Piedrabuena también, uh -huh. son tres localidades que están ahí como pegaditas en la zona centro de la provincia de Santa Cruz, y vinimos a trabajar sobre cuestiones del mar, porque estoy vinculada a cuestiones que tienen que ver con la tierra, con el cuidado del agua, desde hace mucho tiempo. Yo diría que este llamado que hoy vengo a compartirles a ustedes uh -huh. ha llegado a mi vida hace muchos años, creo que cuando era una niña... Eh, ya tenía un incentivo hacia las cuestiones que tenían que ver con el cuidado de la Tierra y hoy trato de dedicarme a eso eh, gran parte de, de la vida también. Así que en ese seno nace esta propuesta de columna que se llama Activate. Activate no hay planeta B, como verán en el nombre hay un, un llamado directo a la acción, ¿no? Totalmente. Después, ¿cómo? Bueno, hay un montón de opciones, eh, ...y creo que, que tampoco es venir con una receta, ¿no?... ...sino la idea es poder contar diferentes procesos... ...que están sucediendo en distintas partes del mundo... ...conocerlas, expandir esa mirada... ...y afinar un poco lo que tiene que ver obviamente... ...con la perspectiva ambiental... ...la mirada ecológica de las cosas, ¿no?... Uh -huh. eh, ...y cómo ver que lo ambiental justamente atraviesa... ...todo, lo, la educación, atraviesa la alimentación atraviesa la economía, atra atraviesa la salud pública, sí, si, si tenemos un buen ambiente con una buena calidad, eh, un ambiente sano, no vamos a tener problemas de salud pública, okay. probablemente no nos vamos a enfermar menos eh, si comemos sin transgénicos, si comemos más sanos, si realmente sabemos lo que comemos. Digo, hay tantas vertientes eh, que se Van a confluir ¿no? en este gran tema o en esta gran perspectiva que es lo ambiental uh -huh. Y que es lo que vengo a proponerles con, esta, con este espacio radial Qué lindo, bienvenida Bienvenida, ya. totalmente porque yo trataba de, de, de meter algunos discursos Que tenían que ver con el ambiente en este programa Pero bueno, no soy especialista Entonces levanté el tubo y dije que venga la especialista más capa que yo conozco A hacer una columna del amplificador porque la oyentada se merece eh, saber sobre esto, estos temas tan importantes que nos rodean Sobre todo actualmente que venimos de una ola de calor Que venimos de una sequía eh, así que me parece que es muy eh, importante hablarlo, divulgarlo. Y, y, y contarlo de manera transversal, ¿no? Como bien dice Noel, en todos los aspectos de la vida está la cuestión ambiental. Hay un, ya una pregunta disparadora que quiero hacerte como para empezar, algo de lo que charlamos también, porque la cuestión ambiental, antes, antes se llamaba medio ambiente. Medio ambiente. Decíamos medio ambiente. Y Noel nos dijo, ¿Mm? no, ya no es más medio ambiente. O sí, no sé, ¿qué, ¿cómo es la cosa? Para hablar de la ciudad. Hay una idea de que eh, es un error de traducción, que hubo una, un encuentro sobre cuestiones ambientales hace algunas décadas atrás y se eh, en la traducción se usó la expresión medio ambiente y de ahí quedó instalada, pero en realidad eh, no está bien, digamos. Lo correcto es hablar de ambiente en su totalidad, no de medio, ni ponerle ninguna parcialidad Sino el ambiente como un todo y el ambiente como nosotros, parte de ese ambiente, ¿no? Y con toda esta mirada transversal que recién decía, ¿no? Todas las aristas que tiene lo ambiental, porque lo ambiental atraviesa todo al mismo tiempo, está impregnado en todo. Hasta podemos decir en las cuestiones de género, ¿no? Yo vengo de una corriente y me voy a parar, me voy a, voy a posicionar esta columna desde uh -huh. la vereda del ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento que nace. Eh, allá por los años 80, eh, puntualmente las mujeres ¿sí? que vienen eh, de la lucha antinuclear, son quienes eh, empiezan a fomentar esta mirada de, che bueno, esto que le ocurre a la tierra, le ocurre a las mujeres, y empezar a hacer esa integración entre lo, la perspectiva de género y la perspectiva ecológica. Ese es el lugar desde donde vamos a, a pararnos para proponer las ideas en esta, en esta columna, en este espacio radial. No me quiero adelantar tantísimo tanto, ¿no? ¿no? tampoco contarles todo de entrada, pero sí eh, invitarles. En realidad esto es una invitación a empezar a agilizar esa mirada que... Nada, que una vez que aparece, te digo, es, no hay retorno, viste, es como el cambio climático No hay, no, no hay, no hay punto, de, llegamos al punto de no retorno, digamos eh, Bueno, hay diferentes conceptos que vamos a ir proponiendo, les voy a traer recomendaciones Me gusta leer mucho, me gusta mirar muchas películas, entonces también le vamos a traer recomendaciones en ese campo Y también obviamente en la música, porque este programa está completamente atravesado también por lo cultural y lo musical Entonces vamos a traer también esa mirada hay, hay muchas cosas que se están haciendo desde el arte con una perspectiva ambiental. Cada vez es más, cada vez es más poderoso. Entonces la idea es poder también... A veces es silencioso, que eso no significa que no sea poderoso, ¿viste? Eh, entonces, bueno, la idea es traerle todas esas recomendaciones también. Me gusta este llamado de atención, activate. Eh, la primera pregunta que se me, se me hace con la idea de que no hay un plan B... Eh, que tampoco hay un planeta B, ¿no? como veníamos recién mencionando y como es parte de la identidad de este nuevo espacio radial aquí en el amplificador, ¿hay una mirada no catastrófica de lo que está pasando o, eh, o realmente no? Sí, totalmente, hay una mirada no catastrófica y esto es un, un llamado ya a quienes estén escuchando del otro lado y sean comunicadores o comunicadoras, tenemos la responsabilidad de transmitir mensajes que no sean catastróficos mm. y tenemos que enfocarnos eh, quienes trabajamos en la comunicación y obviamente desde este desde esta perspectiva, desde esta mirada, en no caer en el catastrofismo y en. Eh, porque si no generamos un sentimiento de qué puedo hacer, ya está todo hecho mierda, ¿viste? ¿Qué sí, voy a caer Totalmente, cambiar yo, ¿sí? te invade por momentos esa sensación. Esa es Belén, ¿eh? Belén es... <risa> Yo soy bastante así, sí, lo debo decir, pero sin embargo, bueno, hago mis cositas. No, y con razón, no, pero con razón, digo, o sea, tampoco las... A ver, tampoco vamos a darnos con el látigo acá de si sí, yo soy culpable, hago esto, es porque no, en realidad no venimos a retar a nadie acá. A ver, eh, el camino que ha hecho cada persona hasta este momento tiene que ver con todo un contexto, con todo un momento vivimos en un sistema capitalista que nos enseña a consumir constantemente, la educación pública no tiene una mirada ambiental, entonces no existe la educación ambiental, digo, cuando nos sumamos a las, pues, las causas ambientales, probablemente es porque ya tenemos el problema en puerta. Digo, hay un montón de razones por las cuales las personas se alejan del compromiso con estos temas. Pero también hay un montón de motivos por los cuales empezar a comprometerse con estos temas. Y ver que si vos vivís en una ciudad, tenés un impacto en el medio del campo. Aunque vos creas que no, pero las ciudades están completamente vinculadas a los recursos, entre comillas, recursos que se sacan de los lugares más prístinos. ¿sí? Por ejemplo, los ríos. Acá nomás, yo les contaba al principio, tenemos la desembocadura del río Santa Cruz, que es un río glaciario que desemboca en el mar Atlántico. Mm. Este río hoy está siendo eh, puesto en riesgo completamente porque se le están construyendo dos mega represas en su cauce. Esa mirada de las dos mega represas, y es una mirada de trabajo, progreso y demás, pero el costo que vamos a pagar los santacruceños y santacruceñas por esta obra, es altísimo, y eso no se puede decir, o sea, no se dice, no sale en tapa, ¿vieron? Exacto. Es difícil que esto tenga cobertura. Entonces, quienes estamos comunicando estos temas, no tenemos que ser eh, catastrofistas con nuestro mensaje, pero sí hay que ser certeros, ¿sí? Y si yo te digo como comunicadora... Eh, el daño de las mega represas una vez construidas va a ser irreversible, es irreversible, porque hay un, un planteamiento científico respecto a esto, hay estudios, no es algo que a mí se me ocurre. Pero, ¿podemos hacer algo? Sí, podemos hacer algo. Están haciendo algo, existe un movimiento de gente que hace años que está haciendo algo, el tema es que obviamente no es la que tiene la mayor prensa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nada, la cuestión... Eh, para mí clave es empezar a, a poner Un poco los pies sobre la tierra Comprender qué impacto tienen nuestros hábitos Ver qué podemos hacer Y, y entender también De que van a ver que hay ciertos eh, Hay ciertas Cuestiones que ya sean patologías no, A ver, no voy a usar una palabra que es de la medicina Porque no, no soy médica, pero hay, hay cuestiones, por ejemplo Que ya tienen como conceptos claros De, la, de nuestra psiquis Eh nos generan miedo, sí, que hay ya patologías psíquicas que se, se expresan al miedo al cambio climático, por ejemplo, mm. eh, o la solostalgia, por ejemplo, que es, el, es eso de a, ver el cambio de un paisaje, un lugar cuando eras joven, vos chico, chica, eh, que usabas, uy qué lindo este parque, listo, el parque ahora no está más, hay un edificio, ¿Qué? entonces te da, te da cierta nostalgia, Pasar por ahí y decir, mira antes acá había un bosque, había un río, había un lago, había una laguna, había un parque, eh, y eso desapareció. Digo, está tan intrincado esto también ya en nuestro hábitat, en nuestra propia vida, que hay hasta miedo, por ejemplo, por el, por el cambio climático, y realmente lo que eso puede llegar a generar, entonces por eso caemos como en ese pesimismo de, bueno, ya está, no puedo hacer nada. Mejor caer en la depresión, básicamente, o lo único que puedo hacer es deprimirme, ¿viste? Bueno, eh, des, desde acá vamos a proponer otra cosa Exactamente, que no cunda el pánico, solamente hay que activarse todos los lunes con Noel Miranda Escuchando el amplificador por Radio Estación Sur, la 91.7 Y también, bueno, ella está saliendo desde el sur, desde Santa Cruz más precisamente, así que nos pueden escuchar también desde allí eh, a través de estación sur, puntual, nuestro portal de noticias donde también se escucha la radio. Esto también lo van sí, a poder están ver. Escuchando. Eh. Están escuchando, están, les mando eh, un beso grande a todos. Un, be un beso sí, al sí, sur, sí, sí. a la Patagonia, Argentina, me encanta. Eh, Noel Miranda, todos los <risa> lunes vas a Vos sos de acá, acá también, también sí. Diego. Río Galleguense. La... <risa> El viento nos amontona igual, ¿eh? ¿Qué sí. lo tiró? Yo, na yo, mi espíritu nació, mi alma nació en el sur, en realidad, pero bueno, mi cuerpo nació en La Plata. Es así, ¿eh? Y entonces estoy como ahí, como en el. Por eso me reúno de gente sureña. Bueno, todos los lunes nos vamos bueno. a preguntar junto a Noel Miranda, entonces, ¿qué podemos hacer para tratar la cuestión ambiental? Uh -huh. Ha sido un placer recibirte en este espacio, Noel, y esperamos que sea muy grato charlar todo, todo, todos los lunes. Sí, exactamente, con muchos temas más que interesantes para debatir también. Vamos a estar ahí en redes también, preguntando, sí. que la gente participe, qué temas les interesaría que, que charlemos, ¿no? Bueno, ahí están las vías disponibles también del programa, del ampli, que que nos... Que nos cuenten también, obviamente, qué eh, que les queda de cada columna, ¿no? Qué les gustaría, si están de acuerdo o no No tenemos por qué coincidir en todo Probablemente en más de una cosa no estemos de acuerdo El punto es en lo que sí poder avanzar, ¿no? Esa es la idea de, de este espacio Yo remira agradecida, chocha de volver a la radio Me encanta estar en, en una casa de una radio comunitaria también eh, Acá en San Julián, eh, en el sur, estamos haciendo nuestro proyecto Que es Radio Libertad Igual somos Radios Hermanas somos radios comunitarias que pertenecemos a, a Farco y estoy muy, muy contenta de poder estar en el aire. Así que gracias Diego, gracias Belú por darme eh, este espacio. Y bueno, espero que todos los lunes se copen del otro lado y vayamos construyendo esto entre todos. Así será. A modo de spoiler, Noel, ¿qué nos podés adelantar de las cosas que vamos a tratar? Así como por lo menos tres puntas de lo que vamos a ver a lo largo de estos lunes. Bueno, vamos a hablar sobre energía fundamental clave para Total. entender un poco la, el territorio y la movida acá, cómo viene la cosa, eh, y ahí vamos a entender un montón también en lo económico y por qué a veces se toman decisiones políticas que son en detrimento de la comunidad, pero en pos de este sistema económico. Eh, vamos a hablar de alimentación también, de cómo nos estamos alimentando, de dónde viene nuestra comida, qué comemos cuando comemos, eh, esa va a ser una de las cuestiones que vamos a conversar. Vamos a conversar sobre extractivismo, Vamos a conversar eh, sobre la basura, gran, gran. ¿A dónde gran va tema. nuestra basura? Que acá podemos, eh, realmente, donde estés, podés hacer algo por el tema de la basura. Eso nos hermana, lamentablemente, a cada ciudadano y ciudadana de la Argentina. Eh, así que esos son algunos de los temas. Por supuesto, cuidado del agua, clave, es otra de las, eh, de todos los ejes que vamos a, a proponer. Pero ustedes vieron, amigas, ya les mandé un guión. Tenemos tema para hacer mermelada. Sí. Me encanta, <risa> me <risa> encanta. Vamos a abrir cada debate, cada discusión que me parece más que interesante. Gracias, Noé, por eh, estar con nosotros, por formar parte y nos veremos todos los lunes. Beso, gracias. Que tengas buena semana, gracias. Adiós. Allí pasaba entonces Noel Miranda en este, este modo presentación, digamos, de lo que vamos a compartir lunes a lunes a las 5 de la tarde aquí en el aire de Radio Estación Sur de la 91.7 desde la Ciudad de La Plata para todo el mundo a través de Estación Sur.ar y desde el sur austral de la República Argentina. Así es, y como este programa está atravesado por la música, ella nos dejó canciones sí. para cerrar también estas columnas. Para el día de hoy, para la primera, eligió una de Connie Isla. Que se llama, ¿Eligió eso? Sí, a eligió ver. una que se llama Equidad con Isla, gran militante vegana por sobre todo, eh, influencer en las redes sociales, también música cantante. Así que cerramos esta columna, esta primera edición de Activate No Hay Planeta B de la mano de Noel Miranda, escuchando a Con Isla haciendo eh, Equidad.